Hola, ¿qué tal, papurri? ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a traer cómo hacer la ruta de jungla de Shivana para sacar el dragón eh, lo más rápido posible y con un nivel más que el jungla enemigo. O sea, porque justamente Shivana lo que tiene de poderoso es el power farming. O sea, ella puede farmear toda la jungla eh, de manera muy rápida y eficiente, ¿no? Así que bueno, yo ahora les voy a estar mostrando. Eh, vamos a esperar un poquito. Vamos, es más, vamos a adelantar el tiempo. 30 segundos yo lo voy a hacer inclusive sin siquiera sin siquiera la Bolden para que vea que se puede hacer de cualquier lado lo muy importante de esta ruta lo que tienen que entender es que se tiene que hacer desde la parte de abajo hacia arriba y después volver a la parte de abajo eso tiene toda una explicación bueno la ideal sería pegar básicos cada vez que tengamos la, la E y cuando no la tengamos ir caminando para atrás volvemos pegamos un básico y así bueno acá lo mismo tiramos smite cuando tengamos poca vida corremos de esta manera para que el cangrejito perdón el, el, el rocoso este vaya dando vuelta con un boludo y no nos haga tanto daño listo una vez que se queman un poco ya está fíjense que nosotros antes del 250 vamos a estar de, de este lado de la jungla del lado azul de blue, para que lo vean yo no estoy haciendo nada muy loco todavía no usé ninguna poción sacamos nivel 3 pegamos acá, reseteamos acá pegamos otro más ahí otro más acá, listo al 240 ya salimos, y acá vamos directamente al blue Súper importante, ¿por qué? porque nosotros si... nos van a robar jungla tenemos que estar acá lo más rápido posible y vamos haciendo un golpe y nos vamos para atrás. Un golpe para atrás. Un golpe para atrás. Un golpe para atrás. Cuando vea que se está poniendo la barra amarillita ahí, ya deja de moverlo tanto el blue. Lo mismo para el grompo. Igual el grompo tiene una distancia muy corta. O sea, desde donde está él hasta donde está este arbolito que está acá tiene, aproximadamente. Entonces va a ser un problema. No usamos pociones, no usamos nada. Acuérdense que nosotros que queremos ahora mismo... Va, ustedes la pueden usar, ¿no? Pues total es una rutada. Eh, Cómo es más tranquila de, de power farming. No vamos a ganquear, no vamos a hacer absolutamente nada. Eh, depende si la jugas a d o la jugas a p. Vas a subarle más puntos en la w y o en la en la e, ¿no? Porque si la jugas a d vas a ponerle punto en la w si la jugas a p vas a ponerle punto en la e. Y ahora nosotros que vamos a querer es el cangrejo este de acá abajo, ¿ok? y ahora fíjense que yo terminé en lobos o sea que terminé acá ¿qué significa esto? que si nosotros vimos al jungla de enemigo de este lado vamos a ir al de abajo y si lo vimos en bot lo vamos a ir arriba ¿entendés? eso es lo que tiene de copado esta ruta de jungla dejamos un war lo podemos dejar ahí o lo podemos dejar eh, acá metido en la jungla si queremos eso, eso sería lo ideal no pero como estamos, vamos a ir a una ruta más tranquila hacemos así después tiramos de vuelta acá Gastamos un smite más, o sea, este sería nuestro nuestro segundo smite, si no me equivoco, eh, ese smite te lo puedes guardar para el cangrejo, que era el que saqué yo ahí, por si por alguna razón te viene el miedo o algo, vos te lo guardás, y si no, lo usás no lo usás y te lo guardás para las piedras, para hacer más rápida las piedras no por una, por otra cuestión. Terminamos de hacer esto, nos tomamos las pociones y total, ya nos vamos a vaquear ahora. Listo, vaqueamos acá. Podemos poner el ahí si quieren, para ver si no, no nos guarda el mid enemigo. Trae 2300 de oro. Compramos, no sé, lo que queramos. Eh, en este caso, voy a hacer AD, así que voy a ir con esto. Vamos a ir así y así, ¿por qué? Porque puedo. Fíjense, minuto 5, 18. ¿Qué va a pasar? Si usted va al minuto 5 al dragón, que es apenas cuando sale. Eh, puede ser que el, el, el jungla enemigo venga a ver si lo estás haciendo y te mate, ¿no? Eh, esta diferencia hace que cuando vos tengas el escurridizo eh, El jungla enemigo no quiera fijarse. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Tiramos el lente revelador y no nos están viendo. Entonces, de esta manera el jungla enemigo se va a ir a su base ahora mismo y nosotros hacemos dragón tranquilos Fíjese, que yo no uso la Q hasta que no tenga la W y la E ahí, Tuki. primer dragón antes de minuto 6 ya lo hicimos bueno eh, no sé, algunas preguntas frecuentes si puedo hacerlo, si tengo la presión de bot o no, no. es muy raro que alguien venga a buscarte a estos minutos de partida. O sea, al minuto 5 sí porque a minuto 5 es donde todos van a decir ah, salió el dragón vamos a ver si la shivana está, hacen esto ah, la shivana no está, listo y se van a su casa, siguen, siguen en su vida el jungla enemigo sigue acá, paseando eh, así que bueno, no se preocupen por eso si por alguna razón supongamos que estamos siendo el dragón y nos viene el jungla enemigo, la bolden la mid, que te puede pasar, ¿no? Agarras y haces Chao. nos vivo. y ¿qué haces? te vas a farmear de vuelta te vas a farmear de vuelta y te olvidaste de los problemas, ¿ok? así que bueno si tienen alguna duda, por favor, coméntenmelo. Yo le hago la ruta acá, solamente para que ustedes la tengan en cuenta. Que es muy buena para sacar el nivel 5 lo antes posible. También vas a sacar nivel 6, muy rápido, ¿no? Más un dragón. O sea, te queda, encima te queda toda la, la ruta ordenada. O sea, te queda toda la ruta de bot hacia top. Eh, para sacar el heraldo. O sea, es una ruta de tempo la que acabo de hacer. Así que bueno, cualquier duda, me consultan. Pero bueno, yo le quería dejar eso. Gracias, Purris. Y hasta la próxima.